Amores, hoy les tengo este tutorial con tonos amarillos como me lo pidieron en los comentarios Así que si quieres saber mi opinión acerca de esta sombra color amarilla No olvides quedarte aquí viendo este tutorial Vamos a estar aplicando un color marrón Esto lo vamos a estar poniendo en el área de la cuenca como color de transición Luego de eso vamos a aplicar un color anaranjadito Todos los nombres de la sombra que estoy utilizando se lo voy a dejar en la pantalla Cada vez que me estoy aplicando un color nuevo Esto lo vamos a aplicar el color anaranjado debajo de la cuenca También como color de transición para para formar un degradado con una brochita plana para intensificar el color Estoy escogiendo el mismo color anaranjado y lo estoy aplicando a toquecitos para que se aumente bastante ese tono y se vea bien ese color, así que lo estoy aplicando a toquecitos y como siempre, después de aplicar a toquecitos, a difuminarlo voy a estar aplicando lo que es sombra marrón el área de la uva externa, el nombre se lo va a dejar en la pantalla aquí abajito, así que esto lo vamos a estar aplicando a la uva externa, difuminándolo bastante bien, llevando el color lo que es en la área debajo de la cuenca tocando el párpado móvil, así que no se preocupen si tocan en párpado móvil o en el Susan, porque eso lo limpiaremos luego, vamos a utilizar concealer y una brocha plana sintética y vamos a estar aplicándolo lo que es en la área del párpado móvil, esto vamos a estar cubriéndolo casi completo llegando a la uva externa también, como la enseñé en el anterior video, esto con paciencia poco a poco y como saben hay que abrir el ojito para ver hasta dónde mancha nuestro ojo, para dejarnos llevar y hacer la forma de la curvita hasta donde se manchó el ojo, como ver aquí estoy haciendo el ejemplo y se hace un chin chin así que voy a cubrir esa área con concealer poquito a poquito ahora estoy aplicando lo que son brillitos en la área de el párpado móvil tocando el lagrimal y como pueden ver estoy utilizando el color b el color amarillo pero vuelve y se torna un color mostaza y tuve que aplicar muchas capas he visto vídeos ya de este color amarillo y veo que en otros vídeos sale bien amarillo pero no sé por qué a mí no me no se me torna amarillo se me torna un color mostaza. Ahora lo que estoy haciendo es aplicando otra vez color marrón para que se integre el color junto con el amarillo y se puedan difuminar bien. Ahora lo que estoy haciendo aquí es aplicando una sombra de brillitos bastante clarita en la área del hueso de la ceja. Pero vamos a estar enrizando las pestañas y para, para, para el inferior no lo pude grabar, así que utilicé un color verde que le dejaré el color de la sombra en la pantalla y el nombre para que lo puedan ver y lo puedan utilizar. Y bueno, estas son mis pestañas que se las he enseñado veo anteriormente, me los voy a aplicar y este será el look final Bueno mis corazones, no olvides regalarme un like si te ha gustado este video y si quieres otro video de maquillaje con otro tipo de color de sombra, no olvides dejármelo en los comentarios y nada mis amores, nos vemos hasta la próxima, bye!